Buenos días, en este video vamos a mostrar cómo firmar un documento utilizando la plataforma de Central Directo del Banco Central. Para eso debemos ingresar a una página de internet, okay, la cual es la, la dirección centraldirecto.fi.cr. Bien, ahí nos... Colocamos o seleccionamos la opción de ingrese utilizando firma digital. Esto nos muestra una ventana donde tenemos que escribir el número de cédula de la persona que va a firmar. ¿ok? Antes de eso yo tengo que asegurarme de que tenga el firmador del banco central, esté instalado y esté conectado. Para eso nos dirigimos en la parte inferior derecha de la ambiente de Windows ¿ok? y aquí nos muestra el candado, en este caso está desconectado, para poder habilitarlo presionamos botón derecho y le dimos conectar ¿ok? una vez hecho eso nos indica que ya se conectó el usuario ¿ok? y por consiguiente ya podemos registrar la cédula de la persona y presionar autenticar Aquí me muestra otra ventana para validar de quién realmente es Sergio Blanco que está autenticándose. Entonces nada más tengo que copiar el código de verificación y escribir el PIN de la tarjeta okay, para autenticarme en la plataforma. Una vez autenticado me aparecen tres opciones okay, de servicios de centro directo En nuestro caso vamos a utilizar firma digital. Entonces le damos la opción de ingresar. Muy bien. Después de ingresar nos muestra el menú de inicio, el menú principal y tengo la opción de firma digital. Aquí seleccionamos la opción de firma de documentos. Después de seleccionar firma de documentos nos solicita el documento o seleccionar el archivo que vamos a firmar en este caso yo tengo un documento de prueba ¿ok? lo voy a abrir después me solicita la razón de firma ¿ok? en este caso por ser un documento PDF me solicita la razón de firma yo selecciono ahí las distintas, distintas opciones y lo de siguiente me muestra después un detalle del documento ¿ok? la información del documento que se va a firmar y tengo la opción de volver hacia atrás en caso de que quiera corregir algo o aplicar la firma de una vez. En este caso voy a firmar de una vez. Okay. Me muestra nuevamente el código de verificación. Okay. Este código de verificación corresponde al documento que estoy firmando. Por consiguiente lo copio, lo pego en la herramienta del firmador. Que está en el computador y e ingreso otra vez el pin de la tarjeta. Le doy a firmar. Aquí ya se aplica la firma. El sistema construye el documento firmado y posteriormente me muestra esta ventana donde me indica que ya puedo descargar el documento. ¿OK? Descargo el documento. Aquí está descargado. Y luego le doy a finalizar. Después de finalizar, me hace esta advertencia indicando de que el banco no va a almacenar el documento firmado. Entonces, tengo que verificar de que se haya descargado antes de continuar. ¿Ok? Le vamos a aceptar. ¿Ok? Y volvemos otra vez a la página de firma de otro documento. ¿Ok? Si abrimos un navegador de archivos y vamos a descargas, me aparece ya el documento firmado en este caso yo tengo también el Acrobat en este computador si le damos doble clic ya está configurado también para manejar firma digital y aquí me aparece que la fi está firmado y todas las firmas son válidas si abrimos el panel de firma me va a mostrar los eh, las firmas que han sido aplicadas en este documento en este caso solamente tiene una firma ok esto es solamente para hacer una verificación y que puedan ustedes visualizar que el documento ha sido firmado. Como pueden ver, de esta manera ya tenemos un documento firmado que puede ser enviado hacia alguna oficina o realizar el trámite que ustedes necesitan realizar. ¿Okay? Muchas gracias.